Fue el último mensaje de Jeremy Rodríguez a su familia. Visiblemente preocupado, enfrentó a la justicia, acusado por el asesinato del suboficial mayor Carlos Retamal. Joven de 24 años, es un reconocido participante de carreras clandestinas. En su Facebook guarda videos siendo parte de encuentros en Milipilla y San Antonio. Su nombre estaba en la carpeta investigativa por la muerte del carabinero Al menos dos testigos lo apuntaron como el hombre que lanzó la herramienta metálica Al suboficial desde su auto en movimiento Fue citado a, a prestar declaración en este cuartel policial presentándose anoche Jeremy estaba en rappel, pero fue al cuartel de la PDI en San Antonio Cerca de las 2 de la madrugada su abogada llegó Pero problemas de salud impidieron su declaración en ese momento estamos conversando y él se produce la descompensación. Desmayas. ¿Se desmayó? Un estrés emocional en el momento. Solo claro. eso. Ya por la mañana enfrentó la justicia. Los delitos. Participar en carreras clandestinas con resultado de muerte. Receptación de vehículo motorizado. Homicidio de un carabinero en servicio. Y no dar cuenta a la autoridad ni prestar auxilio a la víctima. Todo en calidad de autor y consumado. Se da cuenta que el vehículo... Habría sido un Nissan basic 6 eh, blanco que tiene choque negro y el maletero de color rojo. Auto que era conducido por Jeremy. En la audiencia se conocieron relatos de testigos que lograron identificarlo. A las 18:45 me encontré con Jeremy y él me dice que le había pegado al Paco. Le pregunté que cómo y me dijo con un fierrazo que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto su auto y que ese se lo había lanzado. Antecedentes que permitieron al tribunal tomar una decisión. A juicio de este juez, al menos, habrían antecedentes vinculados con un dolor eventual. Por lo que en este caso el tribunal decreta la prisión preventiva y otorga orden de ingreso respecto al imputado Jeremy Rodríguez. El padre del imputado estuvo presente en la audiencia. Terminada la formalización, se retiró raudo del tribunal. ¿Quedan conformes con...? Usted? No, usted dice que no fue. No, usted, no fue. ¿Él le comentó algo? ¿No? ¿Qué le Él iba siempre a hacer este tipo de carrera. No, no sé, no. Las personas que han declarado, han declarado en calidad de testigos. Ampliar la investigación respecto a otros partícipes o de encubridores eh, requiere igual un análisis que va a depender de la información que nos vaya llegando. Esto viene a ser un bálsamo al dolor que ha significado la pérdida de un camarada pero también da cuenta de que las instituciones funcionan y ahora hay que dejar que los tribunales cierto, hagan su trabajo. Espero que de ser hallado culpable sea implacable en la sanción. Acá tenemos que dar señores señales claras todas las instituciones del Estado. Ya por la tarde las diligencias continuaron. Carabineros encontró el vehículo conducido por el imputado el día de la agresión. Estaba abandonado en una parcela de melipilla y el maletero pintado de otro color. Jeremy Rodríguez Carballo quedó en prisión preventiva. El tribunal decretó 120 días de investigación. Arriesga a presidio perpetuo calificado por la muerte del suboficial mayor Carlos Retamal Jaque.